Hola, buenos días. Soy Francisco Ferrandi, soy funcionario y economista destinado en el Ministerio de Justicia. De mi experiencia en la administración yo destacaría dos, dos aspectos. Por un lado, la posibilidad de desarrollar una carrera profesional e ingresar en la administración en función de las posibilidades y las circunstancias que tenga cada uno. En mi caso yo ingresé como administrativo y he tenido la posibilidad a través de la promoción de desarrollar una carrera profesional y eh, desempeñar actualmente el puesto de subdirector general. Otra, otra cuestión también que quisiera destacar y es que, eh, que en mi caso es un aspecto muy, muy determinante y es la cuestión de la discapacidad. Como persona con una discapacidad, sorda en este caso, pues he tenido también la oportunidad debido a la gran cantidad y abanico que tiene de, de puestos y de, eh, de actividades que hay en la administración, de poder acceder a aquellos puestos que se ajustaran mejor a mis circunstancias, contando también con la colaboración de la Administración de adaptación de los puestos. Os animo, por tanto, a que asumáis la ilusión y el reto de acceder al empleo público.